En el hospital San Vicente de Paul de esta ciudad se encuentra recibiendo atenciones médicas el joven Frankly Espinal, de 25 años de edad, luego de que chocara contra un caballo en la comunidad de Jobo de Yuna. Inconsciente. Inconsciente. Sufrió lesiones, a su bueno, pues, Tiene lesiones aquí. aquí. Tiene golpe aquí tiene golpe aquí. Y tiene la lengua, cortada está también con Wow, ¿a qué se dedica? ¿El ¿Qué hace él allá? Él trabaja en el, en el futuro solicitan a dueños de caballos y demás animales se hagan responsables de estos para evitar accidentes que se han convertido en recurrentes. Que lo que le digan a los dueños que tengan su caballo amarrado y en, y en finca para que están pasando muchos casos y son muchos los jóvenes que se están matando a respecto a eso, porque El son peligro. muchos los que pasan, claro que sí. Eso es lo que nosotros El queremos. Sí, Exactamente, porque ahí lo por pues, muerto. Incluso decían a gente que lo dejaran ahí tirado porque estaba muerto y otro muchacho lo montó en contra de ellos y se lo llevó para el hospital. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.